Hola, buenas, aquí estoy con un nuevo juego. En este juego vamos a barajear bien las cartas. Y ahora fijaros bien. Lo que ocurre, si yo cojo el 2 y le doy la vuelta y lo pierdo al centro, automáticamente vuelve a salir. Pero si yo cojo otra vez el 2 y lo pierdo aquí, automáticamente vuelve a salir. Fijaros, y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos, ¿lo veis? Lo pierdo siempre está ahí. Lo difícil sería ahora encontrar los doces aquí en la baraja, pero mira, lo vamos a intentar. Ah, mira, aquí hay algo raro, no ha subido aún, ya han salido otras. Vamos a colocarlas, porque han salido otras. Vamos a ponerlas en su sitio. Vamos a ver si ahora quieren salir. A ver, aquí las tenemos. ¿Lo veis? Aquí están los otros dos. Espero que os haya gustado. Venga, hasta otra.